Top five, y en El Top 5 que tenemos hoy es trayendo las, inform eh, trayendo las series, pero déjenme hablar primero antes de poner las imágenes trayendo las inform las series más impactantes de la en la República Dominicana en los 90 una de las series más impactantes de los 90, la que más se veía como yo era un niño de mi casa, que estaba en mi casa, a Veloz le gusta la, la, la, eh, este Top 5, eso que no está haciendo caso Roberto como yo era un niño de mi casa, yo era muy un niño de muchas veces de televisión, y si uno disfrutaba, y la televisión dominicana disfrutaba de esa serie. Vamos con la número 5. La número 5 es Guardia de la Bahía. Guardia de la Bahía, que era transmitido por TLC Baywatch. Baywatch, que hicieron una película hace poco con El Hombre de la, con la Roca, y en esta serie de Mick Bucano, el actor Mick Bucano junto con este grupo, ahí está Pamela Anderson que se hizo famoso con esta serie fueron una de las series más impactantes en la República Dominicana en los 90 era una serie que la daban a las 7.30, 7.30, sí, 7.30 en telesistema y muchas personas nos encantaban más a los hombres que eran locos con los bikinis que en ese tiempo veían de las mujeres de la Bahía eh, bueno, la Bahía, sin duda, una de las series más emblemáticas de la República Dominicana, que impactó aquí, una serie norteamericana, claro, y el público dominicano siempre va a recordar. Número cuatro. En la número cuatro eh, tenemos al príncipe de Rat, el príncipe de Rat, eh, de Will Smith. El príncipe de Rat, sin duda, fue la serie que a todos nos marcó, más en mi niñez, eh, Will Smith junto a sus tíos, donde vivía en Bel Air. Eh, era una serie con una comedia sumamente buena e interesante. A uno le gustaba lo que pasaba con él, con su primo eh, Carton, con su mejor amigo, Jazz, que siempre estuvo enamorado de la prima de Will. Y sin duda, El Príncipe de Ray estará en la memoria de todos nosotros. Eh, la serie, sin duda... Duró muchísimos años hasta que Will Smith eh, ya creció más como actor y comenzó a hacer películas y ya dejó de hacer la esa gran serie eh, que muchos nos gustaba. Vamos con la número 3, Alf. Alf fue en los 90 una de las series más, creo que de las de la series más vistas en ese tiempo. Alf era una, una cura, como decimos en buen dominicano. Era una cura, un extraterrestre que llega de una familia y se queda y, Ay, y, en, no. y en eso siempre había un problema con Willy porque ah. el que, él y Willy no se llevaban mucho porque Alf era medio carpetoso y era loco con los gatos. Siempre, quería, siempre buscaba la forma a ver si se comía el gato de la casa de donde de la familia que él vivía. Alf sin duda otra serie emblemática de los 90 que muchas personas vimos. La número dos, Guardiá, eh, perdón, Salvado por la Campana. Otra serie Salvado por la Campana, eh, Safe eh, by Dell. Eh, una de las series más eh, históricas eh, en Estados Unidos, eh, era por la Campana, llegó hasta una película. Y en la película, cuando ya los dos Zack y, y Kelly se casan, una serie sumamente recordada por todo el dominicano en, lo, en la serie de los no, en los tiempos de los 90. Y que todo el mundo, cuando lo ponemos, eh, la gente se va a recordar de esa serie. Así que, esa por la Campana es la número dos. Vamos con la número uno, que era el toque de queda de las 7 de la noche en Telesistema. El renegado. El renegado era sin duda la serie, eh, el top de, de, de, en ese momento. Terminaban, creo que eran los Power Rangers, creo que en ese momento, me acuerdo como ahora, y uno veía renegado. Cuando mi papá estaba vivo, no. sí, <risa> mi papá estaba vivo, eh, yo veía mucho El Renegado, sin duda todo el mundo se acuerda de Bobby Sey Muertos, de esa motocicleta y de ese intro emblemático que tenía El Renegado. Era la serie, creo yo fue la serie más exitosa, una de las series más exitosas de aquí de República Dominicana. Existe más series, está la serie que como mencionamos, Los Pagos Raños, porque fue algo más infantil. También existe Los tú, ¿sí? Los años maravillosos. ¿Pero? ¿Pero, ¿sí? sí, yo sí, Los años maravillosos, hace, Full House, no, o sea, no parece, existe no mucho no, no tengo de que han animado. Yo te puse se serie normal. Eso es animado. Y sin duda... A MacGyver? Ah, MacGyver. Faltó ¿Eh? MacGyver. Esa sí. ¿Eh? Faltó ¿Eh? esa. MacGyver. Faltó MacGyver. La están dando todavía, creo, en el 7. Es no, eso todavía. esa no, no pegó tanto como MacGyver. Bueno, eh, vamos, <ríe> como siempre, vamos a continuar con el contenido que tenemos aquí en el toque de mediodía.